Hola a todos, en esta nueva versión de IMT Lazarus, la 1.5.2203.14, hemos incluido nuevos idiomas a nuestra interfaz y ha añadido unas cuantas mejoras de seguridad y funcionalidades. Os las cuento en un minuto. En esta nueva versión de IMT Lazarus hemos creado una nueva sección para ver los logs y acciones que se han realizado sobre los dispositivos podréis encontrarla dentro del menú Logs y Actividad en la sección Acciones. Aquí vamos a poder ver todos los cambios que se han ido realizando durante un periodo concreto en los dispositivos pero además tenemos la pestaña de búsqueda personalizada donde vamos a poder seleccionar por fechas las secciones que tengamos en nuestro colegio, los grupos o incluso los dispositivos dándole al botón de buscar vamos a poder ver todas las acciones que se han hecho sobre ese dispositivo en concreto. Aquí arriba vamos a poder filtrar lo que queremos seleccionar o queremos ver sobre dicho dispositivo y qué grupo de usuarios han hecho esas acciones. De esta forma podremos encontrar información sobre qué usuario ha hecho qué acción en qué dispositivos. Y si quieres saber más sobre EMT no olvides seguirnos en nuestras redes sociales.